Las Cacol. Las Cacol. Nunca pensé volverte a ver en mi camino Nunca imaginé que hoy estarías conmigo Y tal vez siempre fuiste lo que decía Pero no era el momento para tocar tu piel Ahora... Vivo del placer de tenerte cerca Verte a mi lado apenas amanezca Decirte te quiero las veces que parezca Miles de te amo hasta perder la cuenta Que pasé mil días y siento el mismo amor Una despedida no quiere decir un adiós Con una sonrisa mi día se acoloreó Efectos especiales amados amor Tú la que diseñé mi futuro Aquella que me guíe en los momentos duros Alguien espera. Alguien sin igual, que por mil tormentas me guíe para escapar Tú, la que no veía en mi vida, quiero decirte que ahora tú eres mi vida Y te cuidaré, para que nunca te vayas, yo te amaré, aunque existan mil batallas